la palabra como vocación y como vicio y la poesía como responsabilidad porque si las palabras tienen un poder tan grande como para hacer realidad es necesario someterlas a una cuidada selección el brazo dolerá por la tensión cada vez que escriba o también en cada letra un camino en cualquier caso para bien y para mal lo escrito es más listo que el que lo escribe. Siempre fuera quedará lo escrito, como guía y como advertencia.